Acá y vamos a tratar de tomar contacto aquí con este... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Se sí, ve sí, bonito, ¿eh? Vamos a esperar que vuelva para hacerle una... ¿Nos puede dar una nota, cierto? ¿Ah? Ya. La esperamos entonces, mientras mostramos aquí cómo están preparando todo. Aunque están un poco atrasadas, diría yo. ¿Qué pensas tú? Sí, bastante atrasada. La verdad es que no han tenido muertos de hambre toda la mañana. Ah. Ya, hable con ella. Nos encontramos con la señora Nelly Nostroza. Señora Nelly, cuéntenos, ¿qué es lo que tiene para ofrecer hoy día en su local? Ya, mire, tengo cazuela de ave con pantrucas. Tengo asado de pollo, cerdo con agregado que consiste en arroz primavera y ensalada la chilena. Con pebre agregado también. Y tengo empanada de queso. Señora Nelly, ¿y este negocio lo está trabajando usted en conjunto con su familia? Sí, en conjunto con la familia y con una amiga. ¿Quiénes lo integran? Eh, mi hijo Rodrigo Lazo, Tamara Altamirano y la señora Irma, ¿qué apellido soy? La señora Irma Ligueta. ¿Y los precios, señora Nelly, cómo están? Eh, bien, al alcance de todos los bolsillos, <ríe> sí, no tengo que decir, no no, no creo, no, ahí nomás. más. Señora Nelly, muchas gracias, para Ciudad Wala